Bueno, la producción dijo que leyera esto O si no, me despiden y me destierran de mi tierra natal Y tal vez ustedes se mueren, no sé Algo así dijo <coughs> Advertencia Este video contiene lenguaje vulgar Insultos a familiares Wow Wow Y muchas dosis de pelutudez Se recomienda pegarle a sus mascotas Besis bueno, ya se ha toda la humanidad, así que... Sigamos con el miedo. <coughs> ¿Qué onda, Frandon? Bueno, hace rato no hacía un video en este ángulo. Wow. Y bueno, sí, tengo que decirles que... Soy puto. Bueno, en esta ocasión voy a estar jugando al ¡Vieja! Dios, qué lindo que estoy, la puta madre. Es más, me parezco al cantante de Sim, más. Chicos, ¿saben lo arrogante que es bailar sin música? <risas> <risa> bueno, iba a hacer un gameplay de Tekken Fighter y gracias a Dios me di cuenta que estaba muy aburrido. O sea, lo gié como estaba, era muy aburrido. Estaba hablando como media hora, como estúpido, así. Bueno, ya que cambié eh, bruscamente este video, ¿qué voy a hacer? Qué buena pregunta. Te voy a hablar de una It make you happy. Hey, you make you happy. ¿Por qué no me dijeron que estaba grabando la concha de su madre? Bueno, vamos a dar una, una introducción de mi humor. Bueno, yo amo, en sí amo el humor negro, lo super amo. Hay, encima hay personas que dicen. el humor negro es una mierda. Hablas de cáncer y se enoja. Hablas de herpes y se enoja. Hablas de. cáncer. Eh. O sea, chicos, ese es el chiste y el punto, del humor negro. No lo puedes parar, o sea, siempre va a estar fuera de la línea. Bueno, listo, ya, eh, me estoy poniendo muy serio, así que vamos con el humor. Bueno, vamos a dar un ejemplo. A ver, estos son los youtubers que más me gustan. ¿Hay gente que le gustan las canciones de viral? O sea, que reaccionen... A ver, voy a buscar reacciones. Hola, soy Pato. Yo soy Tommy. Y somos dos... A... Mariano y Plasma. Lee, cual, li cuadro, cual, cuadro, cual, cuadro, cual, cuadro, cual, cuadro, cual, cuadro, cual, cuadro, El cuadro, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, no cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, ¿Saben qué? Le voy a dedicar una canción a mi querido amigo Jasmati Y esto va así Yo te rompí El orto La compu no se prende hey. Y no va a evitar que Yo grabe. Ey, yo, ey. Esas cositas lindas las quiero. No, esto es muy malo, o sea... ¿Saben lo que quiero hacer? ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Puca, quiero divertido amar, comer, y veo. Lo buscó, lo besó, bam, bam, bam. Chicos, si llegamos a los dos likes, me tiño rojo. Sé que estoy loco. En un restaurante chino, solo tenemos carne de lata. No importa de qué clase tienen. De lata de las que colen por los lincones. Me quiero morir. Miren, esto es un chiste. ¿Por qué estás llorando? Mi novio me traicionó. Es un idiota. Si yo fuera tu novio, nunca te daría eso. Ya sé, Mati. Por eso somos mejores amigos. Y amor, tengo una sorpresa. Nos vamos de vacaciones. En serio, gracias, amor. Por eso te amo. Serán las mejores vacaciones de tu vida. Te vas a morir de felicidad. Te lo juro. El objetivo de este video era animarme, así que esto no me ayuda a nada, así que vamos al plan Z. Hoy me convierto en japonés.